Una intervención de un minuto aquí, máximo. Comencemos con, con Alejandro. No se oye, ¿no? Sí, está, estás con el, con el micrófono ya. apagado. Ya, y quiero mencionar algo muy pequeñito antes y es que no deja de, de, de ser un gran problema o que no termino de entender, cómo el yo se atrofia en un mundo materialista que lleva a las personas a suicidarse. ¿Por qué menciono esto? Porque en línea con la intervención anterior con la que estoy plenamente de acuerdo y es eh, cómo la religión funciona como contrapeso frente a la muerte y, es de hecho la, y son de hecho las personas materialistas. Eh, las que tienen miedo a la muerte y las que son más fáciles de controlar y lo vimos en la pandemia porque la muerte de Dios pues anuncia personas que son más fáciles de controlar porque tienen un profundo, profundo miedo a la muerte no como una persona que cree en Dios o que tiene fe en Dios, fe en este contexto significa certeza y no tiene miedo de nada y sabe que la vida es algo que de hecho no le pertenece y por eso fueron precisamente los cristianos los mayores rebeldes a lo largo de la pandemia, no los ateos. Obviamente los ateos hacían todo el caso del mundo porque el ethos cultural de un ateo es la ciencia, el experto, el técnico. Y por ende, en una sociedad bajo la cual el ethos cultural es la ciencia, el que está llamado a gobernar es el tecnócrata. Y obviamente esto rompe y pasa por encima de todo el tema democrático quisiera dejar ahí eh, la pregunta a lo mejor y alguien puede abordarla un poco y es es paradójico cómo el yo de alguien materialista se atrofia y termine suicidándose cuando es todo lo contrario el yo atrofiado de un materialista es una persona con pánico a la muerte por ende